Y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos aquí en el canal OZ Producciones. Qué gusto saludarles. Y estamos de nuevo aquí para presentarles a nuestros artistas de Colombia y de Latinoamérica. En esta oportunidad con alguien nacido en El Salvador, en Centroamérica. Ahí muy cerca a Honduras y a Guatemala. Y por la parte norte un poquito eh, limita con México en la parte sur. Muy bien, él es... Ángel Alfaro, cantante de música ranchera, inspirado en grandes compositores, en grandes intérpretes de este género nativo de México, de Norteamérica. Saludamos a nuestro buen amigo Ángel Alfaro, allí en los Estados Unidos. Un saludo muy especial, Ángel, y bienvenido al canal OZ Producciones. Qué gusto saludarle. Muy bien, muy bien, señor Otondiel, encantado de estar con usted eh, gracias al canal UZ Producciones, a su persona también por tenerme aquí. Y un abrazo a todos los seguidores de UZ Producciones. Eh, les saluda el Ángel de la Música Ranchera. Bueno Ángel, usted es nacido allí, naturalmente en El Salvador, pero cuéntenos más detalles de esa linda tierra, donde nació? Claro que sí, mi, mi nacionalidad salvadoreña orgullosamente salvadoreño, Nací en un lugar que se llama Santa Teresa, este es un lugar muy apartado eh, en el campo obviamente, eh, en México se le dice eh, en el rancho, orgullosamente de rancho como dice la canción eh, del pueblo de San Sebastián, pertenece al departamento o estado de San Vicente, de ahí proviene... Ángel Alfaro, el ángel de la música ranchera, de familia muy humilde, campesina, sembrando maíz, sembrando frijol, sembrando todo tipo de hortalizas, sandía, eh, chiles. Entonces, eh, de ahí viene eh, mi infancia, orgullosamente campesino, y me da muchísimo gusto y me llena de orgullo de decir que soy de rancho, soy campesino. De ahí vienen los orígenes del ángel de la música ranchera. Bueno, ¿de pequeño se inclinó por la música? ¿Qué géneros le gustaban en aquel entonces? Sí, claro, desde muy niño, desde muy niño influenciado por los grandes de México, como el señor Javier Solís, Antonio aguilar Pedro Infante, el señor Vicente Fernández. Nuestra, nuestro país está muy influenciado por la cultura mexicana, así que desde muy niño me acuerdo... Eh, de, eh, gustarme ese tipo de música a los 6, 7, 8 años cuando andábamos eh, trabajando en, en sembrar, en cultivar también, cantando a capela obviamente, to, todo ese tipo de canciones que me encantaban desde muy pequeño. Muy bien, Ángel, felicitaciones. Ángel Alfaro, cantante de la música ranchera, nacido en El Salvador, Qué bueno que guste de nuestra música latina y que se incline precisamente por la música interpretada en español. Ángel, eh, ya ha entrado usted en años, es decir, ya de adolescente. ¿Quién le ayuda? ¿Quién lo induce más por la música? Y bueno, si hizo parte de alguna agrupación en algún momento. Claro que sí, ya a los 17, 18 años recuerdo con compañeros de trabajo paso a formar parte de una agrupación tropical que también interpretábamos eh, música baladas, eh, música romántica, los bookies temerarios, bronco, todo ese tipo de canciones y yo me dedicaba a cantar todo lo que era lo romántico así que teníamos a alguien que cantaba lo que es cumbia y yo cantaba romántico. Y andábamos por ahí, por los pueblos, eh, amenizando fiestas privadas. Eh, en las escuelas, recuerdo también. Y, pero siempre el amor por la música ranchera mm, siempre me acompañó. En fiestas privadas también. Siempre solo, obviamente, eh, amenizando fiestas privadas. Y creo que por ahí nace el amor por la música ranchera porque desde obviamente desde pequeño como le platicaba eh, el amor por la música ranchera siempre estuvo ahí a pesar de que estuve eh, en mi juventud los 18, 20 interpretando baladas <coughs> sentía que que me llenaba muchísimo más el, el me nacía muchísimo más de, de dentro de mí estaba la música ranchera así que fui notando desde muy temprana edad que lo mío la música ranchera, así que eh, ese fue un, un pequeño paso que di por la música tropical, baladas, pero nunca dejé de ser ranchero, nunca dejé de ser eh, intérprete, cantante de música ranchera, desde muy pequeño, la verdad que siempre estuvo ahí, dentro de mi sangre traigo la música mexicana, la música ranchera. Muy bien, Ángel. Bueno, ya usted eh, después de un tiempo de estar allí en El Salvador, eh, coge rumbo hacia los Estados Unidos. Eh, ¿Qué se dedicó a hacer allí? Y bueno, creo que tuvo una para precisamente en el campo musical. Y bueno, ¿cómo lo retoma para seguir grabando, seguir impulsando su vida musical? Sí, por supuesto, viajo ya, ya con un poco más de, de, de edad, viajo a los Estados Unidos, obviamente buscando, buscando el sueño americano. En este caso no venía por... Por buscar el sueño americano en la música, simplemente eh, ganar más dinero trabajando en lo que fuera. En la construcción, en, en diferentes trabajos. Eh, así que he decidido viajar a los Estados Unidos. Y pasan, pasan muchos años, pasan varios años que me dediqué obviamente a trabajar. Eh, en construcción, en, en, en la yarda, en lo que fuera. Y bueno... Prácticamente me olvidé de, de, de la música. Y al paso del tiempo me encuentro con una persona muy, pero muy especial para mí en mi vida. Eh, ella es la que ahora es mi mujer. Eh, empiezo a, a mandarle canciones, a cantarle a través de teléfono. Y me dice: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oh, me pregunta: ¿Tú eres el que canta esa, esa canción? Digo: Sí, ¿por qué? tan feo está, dice, no, tú deberías, ¿qué estás haciendo trabajando en, en construcción? ¿Qué estás, qué estás haciendo en esos trabajos? Tú debes estar en los escenarios, bueno, y ahí como que me da vuelta el chip, y le digo, pues, eh, yeah, yo, yo en mi tierra, pues, hice esto y esto y esto, estuve, eh, eh, vaya, eh, integrando agrupación y me gustaba la música estábamos por ahí eh, caminando en la música. Dice, tú deberías estar en los escenarios. No sé qué es lo que haces trabajando en construcción, no sé lo que haces trabajando en otra cosa, pero tú debes estar en los escenarios. Y es la que me impulsa y, y como que me la creí y empecé a, a hacer fiestas eh, privadas. Recuerdo, yo ni siquiera tenía traje de mariachi y un día le digo, quiero... Quiero un traje de mariachi para tomarme una fotografía. Y cuál fue mi sorpresa, que ese traje de mariachi eh, se convirtió en, como en algo que me dio la energía, como algo que me transformó y empezaron las fiestas privadas, los cumpleaños, me invitaban a, a los um, restaurantes, quinceañeras, obviamente con pistas. Entonces dije, bueno, parece que aquí hay algo, entonces ahí fue que vuelvo a retomar ya más en serio lo que es eh, y a dedicarme a lo que es la música ranchera porque obviamente era lo que me gustaba desde siempre y eso de, de ponerme el traje de mariachi me cambió totalmente mi vida, eh, cuando me pongo el traje de mariachi realmente me transformo y soy otra persona totalmente diferente, entonces ese fue el detonante para que yo eh, me dedicara a lo que es la música ranchera.